Desde que yo me levanto, tú no sales de mi mente Te doy un beso en la mañana, pero actúas diferente Tu cuerpo está aquí, pero yo a ti te noto ausente No sé qué te pasa realmente Dime, ¿me quieres aquí? Porque yo siento que no Soy yo quien está notando que se murió nuestro amor Dime si tú eres feliz, nena, solo dímelo Porque si no es así, solo nos queda un adiós Solo queda sonreír por todo lo que pasó y solo esperar que se une el corazón Yo no me voy a rendir porque me conozco y yo Sé que no todo es tu culpa, tal vez fue de los dos hey, Cada vez que hablamos, tú y yo discutimos Me peleas, te peleo, nos sumamos, dividimos Te portas tan cruel cuando yo a ti agarro y te hablo Te mandaría al infierno, pero qué culpa tiene el pero no siento ese amor que dice ser mío Solo siento coraje, la tristeza y el frío Como aquel viejo que salía sin usar abrigo En aquel eterno invierno que parecía un castigo te digo que somos iguales no sería sincero Tú fingiendo verdadero amor y un falso te quiero Pero quiero que sigas feliz y yo solo espero Que Dios me libre del mal aunque me quede soltero Si algún día llega alguien no intentaré ser perfecto Porque aún así te amé, tú teniendo tus defectos Y que no me quiera solo por lo que ofrezco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 y solo esperar que se une el corazón. Yo no me voy a rendir porque me conozco y yo sé que no todo es tu culpa, tal vez fue de los dos. Ahora solo pienso en lo que me dijo mi madre: cuando peleamos el problema, se resuelve con quien amas. Y no a quien tú amas, se une con el problema, ya que el problema aleja a la persona que tú amas. Si amas algo, déjalo libre. Si regresa de donde estaba no lo supieron amar Si se sentía atada y fue buscando de otro cielo Tal vez lo encontró y allí no lo supieron valorar Aunque sé que te quiero pero realmente no quiero Que otro te quiera como yo te quiero Me siento tan embustero diciendo que no te quiero Pero tengo que aceptar que lo nuestro fue pasajero Pero eras tan diferente y tan común que te volviste Porque te envolviste en mentiras bastante tristes Solo para que me aleje mientras otro te despiste Yo confiando en ti y tú viéndome como un chiste Pero viste que para mal no se necesitan de atajos Tantas formas de coger y me cogiste de relajo Pero aprendí que en el mundo se necesita de orgullo Aunque el payaso te sonría, no es que esté del lado tuyo Yo sigo siendo el mismo, Mi comportamiento y la forma de ver la cosa es lo que me diferencia Esto es más real que la realidad, nada personal El mismo quien produciendo Y te voy a decir mi nombre para que te lo aprenda John Carly Yeah, yeah, yeah, yeah, ah, ah. Dime me quieres aquí porque yo siento que no Soy yo quien está notando que se murió nuestro amor